Hoy vamos a cocinar un super gallo San Pedro, que es este pescado de aquí. Un pescado que si no conocéis es una delicatessen, se pesca cerca de las rocas y tiene un sabor súper delicado y rico. Y lo vamos a hacer con unas patatitas de base que ya tenemos aquí preparadas, una patata cortada fina con cebolla, un poquito de sal, pimienta, chorrito de aceite y le vamos a poner un poquito de vino blanco. Nos vamos a ir al horno a 190 grados durante 10 minutos y os sigo contando un poco los ingredientes. Lo vamos a hacer con esta mantequilla que la vamos a hacer con un toque de romero, ajo negro y cítricos, en este caso naranja y limón, su toquecito de pimienta, sal y aceite. ¡A por ello! El gallo pedro lo vamos a hacer entero, pero lo vamos a limpiar un poquito de estas espinas, para que quede más, más apañado. Le quitamos todas las espinas. Mientras tanto, vamos a ponernos con nuestra mantequilla. Vamos a cortar el romero bien finito. Lo echamos en la mantequilla. Y el ajo negro, simplemente... Lo troceamos un pelín, que ya sabéis que es muy blandito, y lo echamos también en la mantequilla. Echamos ahora un poquito de ralladura de limón y de naranja. Echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y vamos a integrarlo todo muy bien. Echamos también un poquito del jugo de media naranja y del limón. y removemos. Sacamos las patatas del horno y vamos a untar de nuestra mantequilla el gallo pedro, bien de cantidad, ponemos bien de mantequilla por un lado, lo pondremos sobre nuestra cama de patata y ahora por el otro lado. Y nos vamos a ir al horno que subiremos a 200 grados durante 15 minutos aproximadamente dependiendo también del tamaño del gallo Pedro que tengáis. Y aquí tenemos terminado nuestro gallo San Pedro al horno con esa mantequilla de ajo negro, romero y toque de cítricos. Increíble, qué olor. Y bueno, ya solo nos queda animaros a suscribiros al canal, a activar las notificaciones para no perderos ninguna de nuestras recetas.